señor sí, directores, la número uno de que, señores, miren este país hay que cerrarlo ¿Otra vez? Sí, que yo Ay. lo estoy diciendo, pero no por el presidente Luis Abinader ¿Y por qué? No, no ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por, ¿Por, un, qué? por unos ¿Por amigos qué? de él Por una persona que anda eh, haciendo desastre en nuestro país, pero antes ahí está el ministro de Interior de Policía, eh, Jesús Vázquez Chu, eh, que realmente yo me pregunto, esta visita que él está haciendo eh, a diferentes provincias, yo me pregunto, ¿qué ha pasado con la provincia de Duarte? Muchas reuniones, muchas informaciones. Ahí tenemos al director que lo acompaña en todas estas reuniones eh, en pro de evitar o de controlar el índice de delincuencia que tenemos en República Dominicana, y el director de la policía, Eduard Sánchez, que merece para mí todo mi respeto por la investidura de ser el director, anteriormente se le decía jefe de la policía, pero eh, la misma teórica que, que, que estuvo en la provincia de Duarte, que ha estado en otra provincia. Vamos a escuchar qué dice el director Eduard Sánchez de la Policía Nacional. Vamos a escuchar, señor director. Bien acompañado también del jefe de la policía. Ahí Estamos viendo la llegada del jefe de la policía y el ministro de Interior y Policía de la Gobernación Civil y Provincial de España de este municipio de Moca. Parte de la mesa de seguridad, entonces, estos, estos temas se van a abordar, se van a medir prontamente. los presentes aquí presente, policía, ministerio público, bueno, eso es detrás. No siempre sigue las reuniones, sigue trabajar, la... trabajar de la mano con la, con la comunidad, sobre todo. Si sí, esto es igual con las reuniones que te hacen, no es igual. Se van a seguir trabajando, sí, esto es continuo. No hay complicidades, que con la policía. Siempre. O sea, hay, eh, hay consecuencias hay consecuencias Le pedimos a las autoridades que nos tengan siempre pendientes y presentes en este municipio y la provincia, ya que Hoy, se ha salido de la mano, muchas cosas que moca. Estamos con 39 policías, una camioneta para bueno, López, bueno, y va a ser contando. Pues, hace falta motores, hace falta radiocomunicación. Excelente, muchas gracias. ¿Cómo se llama el Moreno? que hace? <risa> Abi, qué sé yo, que Abi, Abi, Abi, un morenito que está en la red, <risa> que por ejemplo tuve una gente de di que, di que para cortar esto y después viene y dice, pero... No, la mano lo corta. <risa> <risa> yo quiero... Que, perdón, eh, con todo el respeto, cuidado, eh. Con todo el respeto al director de la policía, al ministro Chubas, o sea, yo no entiendo. No entiendo. En la provincia de Duarte se hizo exactamente lo mismo que se está haciendo. Eh, eh, eh, Esto en Monseñor Noel. Eso es en Español, Moca. En Moca, sí, Moca. Lo mismo se está haciendo. Lo mismo. Entonces yo quiero Ahí. que me digan. <risa> En la provincia de Duarte y 10 si es lo mismo. El mismo bulto, dilo pero, así. No, no, no, espérate. Paola, el mismo bulto. Paola, cuando jueves y viernes. ¿con ¿Quién te este En víspera ti, del teteo, ella te se pone Ey. conmigo. Ah, entonces ¿tú, contigo tú estás presa, entonces. <risa> sí, ¿Qué más es dinero? No cuente, conmigo no cuente, porque está faltando el respeto a la autoridad, Paola. Señores, pero es que de verdad que no puede relajar. El tema es. El tema es, mi querido Chubasque, Jesús Vázquez, ministro de Interior Policía, que está haciendo un esfuerzo loable, o sea, un esfuerzo por eh, controlar un poco la delincuencia, el mismo director de la policía, pero le van a perder el respeto. Le explico por qué. Cuando, es como los padres, cuando tú a un hijo le dices, mira, te voy a dar una pela, mira, te voy a poner de castigo, mira, te voy a limitar tal cosa, y tú le dices, le dices, y no cumples, el hijo tuyo llega un momento que cuando tú le repites, mira, te voy a dar una pela, pss, pss, qué pela va a darte este viejo. Mira que te voy a poner el castigo, el castigo va a ponerte este viejo. Entonces, llega un momento que ya tu autoridad queda por debajo de tu hijo. Entonces, esto es peligroso, atención, director de la policía, es una humilde sugerencia. O sea, jamás le daré una orden y le faltará respeto, porque yo soy una gente que. Eh, eh, sé dónde están las limitaciones. Y yo, como un simple mortal civil, tengo que respetar al director de la policía y a un ministro de interior de policía como Chubasque. Pero deben de, si ustedes van a decir, vamos a controlar y devolver la paz a, a Moca, vamos a devolver la paz y la tranquilidad a Provincia Duarte, ustedes tienen que hacerlo. Porque entonces los delincuentes que andan en sus anchas le van a perder el respeto. Entonces ahí va a ser peor. Y yo se lo digo porque como ciudadano yo creo en ustedes y quiero lo mejor para mi República Dominicana. Señores, esta delincuencia está todavía en, en, en su máxima expresión. Atracos, asaltos. Miren, por ejemplo, estos jóvenes desaparecidos. Eh, miren este muchacho, Inturbides, eh, eh, el actor, Andy Inturbides, eh, Andy que la policía dijo no, porque los familiares no quieren entregar los audios y acaban de hacer un comunicado los familiares diciéndoles que no, que ustedes, que están abiertos a la policía. Otro joven prestamista que su eric, vehículo... Er, eric, eric, eric Rodríguez, creo. Que su vehículo apareció no bien eh, incinerado y todo. Y, y, y, y, y la policía no, no, no, no, así no la delincuencia está en su, en su mejor esplendor. Entonces, estos programas, que repito, muy positivos, muy esperados por la, por, la, por la población dominicana, por las autoridades, por ejemplo, ahí están las gobernadoras, ahí están los senadores, que, que, que, y los mismos alcaldes, por ejemplo, Provincia Duarte, ahora en, en Moca, con, con bombos y plastillos, reciben ese apoyo, tanto de la Policía Nacional ...como del ministro... ...por esto es no un asunto de que, que... ...mira que entregamos dos camionetitas... Dos. ...no... ...mira hay un decreto que ayer lo estaba leyendo... Eh, ...del presidente... ...expresidente doctor Leonel Fernández... ...me parece que fue en su primer o segundo periodo... ...donde por decreto... ...atención Luis Abinader... ...por decreto... ...le quitó... ...a todos los funcionarios... ...figuras a los policías que están de guaremate, digo, perdón, de guardaespaldas, <risa> para ponerlo a patrullar las calles de República Dominicana. Lo voy a buscar, a ver si el decreto que hizo en ese entonces el expresidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, y, y estas son cosas que tú dices, bueno, eh, perfecto, eh, a ver si lo encuentro aquí. Uno dice, bueno, perfecto. Eso es lo que debería de hacer el presidente de la república, Luis Abinader. Un decreto. Hay, ¿Tú sabes los policías? Policías que están, como se le dice, en ese idioma, cargados a un pelafutándico. porque qué figura pública? A, a, a, a cualquier eh, eh, viceministro. ¿Eh? Entonces, no a ver si lo encuentro Debería debería El presidente Luis Abinader Comenzar por ahí En lo que la reforma Que no entiendo La reforma todavía no ha terminado Una comisión, un asunto Bueno, pero bien, vamos a esperar Ya pasó el primer año Marea. Luis Abinader Estamos, estamos aquí, eh, aquí Mira, así esperando la reforma policial te cambiaste o el nombre ¿eh? te cambiaste el nombre ¿cómo así? Penélope López por Dios Paola. por Dios entonces eh, atención tres personas y no lo voy a amenazar nunca jamás como lo hizo este señor que no entiendo cómo no han dado una explicación a las autoridades de la inteligencia pero verdad, el, está el, preso el, el que amenazó a Luis Abinader en un, en un asunto tan delicado sí. entonces, de seguridad mire, nacional Director de la policía, Edward Sánchez. Ministro Chubasca y presidente de la República. La reforma policial, es verdad, se necesita y están analizando, etc. Pero, pero hay, yo siempre he dicho, en las pequeñas cosas, oigan bien, en las pequeñas cosas, en los detalles, es que se marca la gran diferencia. Muchas pequeñas cosas, muchos detalles hacen una gran diferencia. Y hay detalles que en este año ya, tanto el ministro como el director de la policía, como el presidente, deberían de hacer en la Policía Nacional. Una de ellas, quitarle a todo el que tenga militares cargados de, de choferes, de mensajeros, de, de, de, de, de, de, de, de, de cuidadores de perros, ¿sí? Hay policías que lo ponen, no, y... ya... no, ¿quién? No, no, no. Llévame el perro a la peluquería, llévame el perro al veterinario. ¿Quién? No mayordomo, sino cuidador de perro. Llévame fulano, llévame a, a, a, al muchacho al baloncesto. Ah, o sea que los policías en este país son muchachos demandados. ¿Quién? Correcto. Pero aquí hay muchos policías que todavía está esa cultura. Y funcionarios de este gobierno, no todos, hay algunos que se respetan. Pero hay otro que yo veo, di que un viceministro, un director, di que con dos do, do militares a cargo. Dice que, eh, eh, di que Roberto Neri, porque tiene un programista eh, que está pegado. Espera, ¿eh? <risa> espérate, espérate, espérate. espérate, espérate, espérate, espérate Dice que hay seguridad. Yo, óigame, no. no. Esto es un programa con calidad. Bueno, eh, perdón, te, te, acepto, me, te acepto Tampoco me nuestro espacio Te acepto tu aclaración O sea, dice que Roberto Neri, que con, con un militar atrás No, si yo quiero un seguridad, yo lo pago Un seguridad privado. Sí, ah no, dice que porque él, él, es, él es teniente Pero en su hora libre me sirve seguridad No puedo ¿eh? hacer la seña Pero, ay no, a mí no me metan esa Si usted quiere tener su seguridad Páguela Páguela pero seguridad privada, hay empresas muy buenas de seguridad privada. Entonces, es verdad, usted es policía y quiere otro, bueno, pero eh, vaya a una empresa de esa de seguridad privada, pero no a modos personal. Entonces, esas son de las cosas. Y vuelvo y reitero, y con esto finalizo mi comentario. Debemos de darnos a respetar con realidad, no amagar para no dar. Mi querido amigo ministro Chubasque, ¿eh? tenemos que amagar y dar, porque la delincuencia no coge esa. Y son muchachitos, la mayoría, malcriados, que no lo van a respetar a usted, ni al director de la policía. Miren ustedes, ese señor, ¿cómo es el nombre? Yo lo tengo por aquí. Eh, ahí hay una foto, señor director, para terminar mi comentario. ¿Cómo que se llama este señor? Dios mío. Él se llama, yo lo tengo aquí el nombre. Él se llama, a ver, aquí está. Ok. Él se llama Enrique Figuereo. Se llama. Aquí lo tengo. Ese señor, es para dar un ejemplo. Atención, director de la policía. Atención, Chubasque. Ese señor, mírenlo ahí. Porque él, él, él no es un, un, un, un Juan de los Palotes que apareció. Es una figura. Mírenlo ahí con David Ortiz. Eh, eh, con, con diferentes personalidades, la mata verde. Eh, ese señor Enrique Figuereo deberían de invitarlo a tomarse una tacita de café al Palacio de la Policía Nacional. Mira Germán debería de invitarlo a tomarse una tacita de café. Chubasque, al señor Figuereo deberían de invitarlo a tomarse una tacita de café porque fue una amenaza pública que hizo con improperios que, que nosotros ayer no, no, no lo colocamos. O sea, no fue que él, que, que, que dijeron, que escribió, no, no, no. Él un video grabó y lo subió a las redes amenazando, oigan bien, a la, a la Procuradora Fiscal de la República, doña Miriam Germán, al Ministro de Educación, Roberto Fulcal, y casi como si nada, y para cerrar, con broche de oro, al presidente de la República, Luis Abinader. ¿Y cómo este señor no está? O sea, por lo menos, por lo menos una invitación a esos organismos que mencionamos. Así que mi querido director de la policía y mi querido amigo, ministro del Interior de Interior Policía, Chubasque, no podemos estar inventando con la delincuencia. O se la ponemos en China o mejor nos quedamos callados.